Y bueno, eh, estamos en comunicación sí, ya, eh, con Maximiliano Pérez que es el director de la estación experimental de Gorina acá en La Plata, en, ahí en Gorina obviamente en esa zona eh, norte del, del, de nuestra ciudad eh, él es eh, trabajaba en el INTA, era compañero mío ahora se, se nos mudó, se fue a la provincia y desde hace ya dos años y medio está trabajando ahí en la dirección eh, experimental que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario eh, Maxi, gracias por esta comunicación, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Germán, a vos, saludos a, a Silvio, a Nazario ¿Cómo andás, eh, Germán? Digo, <risa> oh, Germán, ya te cambié el nombre ahora ¿Cómo andás, Maxi? Bien, bien, bien. Muy bien. Acá este, contento de poder charlar un poco con ustedes. Lamentablemente hoy no pudimos coordinar para estar en piso, pero bueno, este, por ahí en la, la próxima, con un poquito más de tiempo, nos organizamos para estar ahí. Bueno, Muy un bien. gusto escucharte, Tocayo. Así que acá los dos Pérez vamos a estar saliendo, ¿viste? <risa> <Así, risa> Pérez. ¿eh? <risa> <risa> Maximiliano, bueno, decinos cómo están trabajando ahí, ¿Cuáles son las líneas de, la, de laburo, de trabajo que, que estás planteando hoy en la provincia en general, ahí en, en la, en la Chacra Experimental? Bueno, la, la estación experimental de Gorina, la, la Chacra, le decimos a sí. veces este, de forma coloquial, eh, como decías vos, Germán, este, está acá en las afueras de La Plata, por ahí mucha gente no, no lo conoce, pero muy cerquita, eh, en Gorina, hay una estación experimental del Ministerio de Desarrollo Agrario, es una de las 15, ...que el Ministerio tiene en toda la provincia de Buenos Aires... ...y bueno, es la única que está acá este, cerca, ¿no? Este, a muy poquitos minutos del centro. Uh -huh. eh, y tiene El año pasado se cumplió, cumplió 50 años la estación experimental... ...así que lleva un tiempo largo... ...acompañando el desarrollo de la horticultura principalmente... ...la floricultura también en algún momento. Eh, y bueno, nosotros venimos, venimos trabajando creo que muy bien... ...a pesar de la pandemia... Este, estos dos últimos años, eh, venimos, venimos laburando bien desde, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y en articulación con muchas instituciones, con muchas organizaciones, con algunos productores también, eh, así que en general el balance es el balance positivo de este último tiempo, eh, incorporando nuevas temáticas al trabajo, eh, pero bueno, siempre tratando de, de apuntalar el desarrollo de la producción de alimentos en, en la ciudad, en el periurbano platense, Varela, digamos, los productores. Hoy, hoy venimos a estar este, en una reunión en Berazategui también, este, así que bueno, acompañando todo lo que es el, el desarrollo de la horticultura, de la producción intensiva este, en la región. Uh -huh. eh, y cómo venimos laburando, y bueno, venimos profundizando por ahí para, para dar pie a algunas cosas. Este último, estos últimos años venimos sobre todo profundizando eh, lo que tiene que ver con la diversificación de líneas, eh, incorporando nuevas temáticas al trabajo de la, de la estación experimental y profundizando un perfil eh, de trabajo agroecológico eh, por algunos motivos que ahora sí que si da el tiempo los podemos desarrollar un poquito más, sí. este, venimos en eso. Y bueno, eso implica que trabajamos muchas líneas este desde evaluaciones de bioinsumos, biopreparados, eh, evaluaciones de variedades de polinización abierta, bueno, eh, son la, la verdad que la diversidad de temáticas que, que tenemos es, es grande. Uh -huh. eh, vos se me habías bueno, algo dijiste recién y me habías mencionado en alguna charla que tuvimos que habían introducido también algo de forestal, ¿cuáles cuál son esas, estas variedades nuevas que, que, que antes no estaban o, o, o fueron dejadas por otras administraciones y...? y en, ahora en la gestión nueva fueron incorporando. Eh, sí, como a veces hay, hay momentos donde hay, hay temáticas que se van incorporando por, por distintos temas eh, o por distintas circunstancias. Uh -huh. eh, no, Vos mencionaste todos los estaqueros, sí, desde el, hace dos años en articulación con la dirección forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario, con el vivero Darwin de la provincia que funciona en Parque Pereira, eh, incorporamos estaqueros de salicáceas, de, de, de sauces principalmente eh, y bueno, hacemos al eh, junto con también una articulación ahí con, con el INTA de, del Delta eh, ocho, ocho líneas de, de sauces, nosotros las estamos multiplicando ahí, produciendo estacas y, y eso en realidad lo que hacemos finalmente es entregarlo a la, a la dirección forestal y a través de los canales que ya tiene aceitado el Ministerio, eso se entrega a distintas instituciones, organizaciones, a productores. Uh -huh. eh, sí, en, como en realidad espacio en la chacra para incorporar eh, nuevas temáticas, este, estaba disponible, eh, eso lo, es una cuestión que incorporamos, junto con la Agencia de Extensión Rural del INTA de San Vicente, hicimos una plantación de pecanes, este, uh -huh. que eso fue el año pasado, uh -huh. Eh, eh, y ahí sí estamos incorporando una, una línea de trabajo, aunque sea en términos de demostrativos y de producción, por ahí no de investigación, la, es una línea nueva que hemos incorporado que en la estación experimental no estaba, bueno, junto con las organizaciones de, de, de floricultores de acá de la zona, eh, hemos incorporado una experiencia con, con producción de, de pie de rosas que Silvio puede contar porque está participando, él junto con otros productores, mm. Eh, que, bueno, la cuestión de la floricultura por ahí, eh, eh, por distintos motivos se si había, eh, había perdido, perdido continuidad bueno, tratamos de recuperarlo bueno, en ese sentido vamos incorporando por ahí temáticas que, que bueno, hace dos años no estaban no estaban presentes había otras cosas, digamos la, claro. pero bueno, es, eso fue parte de la incorporación y después vamos trabajando en lo que es horticultura sí en, en evaluación de variedades, de algún cultivo, como puede ser cale, como puede ser zanahoria, algunos maíces dulces, eso lo vamos haciendo, eh, en general siempre articulando con otras instituciones, puede uh -huh. ser con la universidad, con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Buenos Aires, la Jaureche, con el INTA, nosotros trabajamos, este, bueno lo mencioné anteriormente por algunas experiencias, trabajamos este, fuertemente en algunas temáticas, porque estamos convencidos de que la articulación interinstitucional este, es, es una necesidad y es la, también eh, una forma que nosotros tenemos de alcanzar mejores resultados, digamos, de, de uh, usar más eficientemente los recursos que están disponibles, recursos de todo tipo, uh -huh. las capacidades, y, y de esa forma vamos a, a conseguir mejores resultados para el desarrollo del, del sector productivo. Eh, vuelvo un poquito para atrás, te hago una pregunta que debería haber, este, la, este, eh, eh, haberte la hecho primero. Eh, ¿Cuántas hectáreas tiene eh, la chacra experimental y, y cuál es digamos, la distribución en general de, de, de todas estas eh, cosas que estás mencionando vos eh, en la chacra? Como para hacerle un, una pintura al oyente. La estación experimental es, eh, es un predio de aproximadamente 30 hectáreas que está frente a las dos eh, unidades penitenciarias, la 12 y la 18 sobre la calle 501, para que uh -huh. los oyentes o por quien no conoce, este se ubique. Eh, en ese predio de aproximadamente 30 hectáreas, bueno, este está todo, ¿no? Eh, implica, implica calles internas, implica viviendas que también tenemos de, de, de los galpones, de las oficinas, lo, el laboratorio... Eh, y bueno, y en esos espacios hemos ido incorporando también estas actividades que te fui, que te fui mencionando. Uh -huh. eh, después la, la producción intensiva, la producción hortícola, ocupa una fracción de, de ese predio y desde el Ministerio estamos impulsando nuevos proyectos también para hacer un aprovechamiento mayor del, del espacio. Eh, en ese sentido, una línea de trabajo que está muy, interes, muy interesante es eh, la creación de una planta procesadora de alimentos, que eso si alguien se acerca a la, a la estación experimental lo va a ver, es un edificio grande, una construcción importante que está prácticamente terminada, pronto a, a, a ser inaugurada, donde junto con las organizaciones, con los productores, vamos a trabajar, esto por ahí los este, Nazario y Silvio también lo, lo conocen, eh, vamos a, a tratar de hacer nuestro aporte en el agregado de valor, a la producción hortícola que se genera que se genera en la región. ¿sí? ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, por uh -huh. ejemplo, avanzar en, el, en la producción de salsas, de dulces, de productos deshidratados, a partir de los alimentos que se generan en la zona y que en algunos momentos, este, creo que ustedes lo han comentado seguramente en los programas, este, por cuestiones de estacionalidad y cantidad de producción, hay algún excedente que se puede canalizar este, y aprovechar mejor este, por, estas, por estas vías. Entonces, bueno, eso es parte, digamos, del, del destino y de los nuevos proyectos que hay para el predio de la, de la estación experimental. Eh, la verdad que sí, conozco muy bien la experimental, he ido en muchísimas circunstancias, tanto para las reuniones como también para trabajar. Eh, el proyecto florícola que llevamos a cabo, la verdad que es un proyecto que era necesario y en la primera oportunidad donde lo planteamos la tomaron. Eh, para que la, los oyentes sepan cómo es el proceso y toda esa cosa, esa planta lleva un proceso de un año para poder hacer, realizarla, eh, tener la planta hecha, que hoy en día nosotros los productores de florícola, un, un invernadero de 50 metros lleva alrededor de 1.200 plantas de rosas. Y la cual nosotros adquirimos comprando por mayor eh, a 500 pesos. Así que alrededor de 600 mil pesos para plan poder plantar un invernáculo. Una familia necesita 5 para subsistir. Uh -huh. Imagínese cinco la cantidad. Invern 5 invernáculos. 5 invernaderos. Con eso una familia vive. Multipliquen si van a empezar de cero: 100 mil pesos por in de invernadero en maderas y 600 mil pesos. En plantines. En plantines. Si, la, si tenemos una política pública que funcione, que pueda dar, ahí ya nosotros nos quedó para lo que es para multiplicación de plantas, ya tenemos la planta salvaje, digamos, que se usa para pie. Simplemente es un proceso muy sencillo el injerto, es muy fácil. Hicimos una jornada de injerto eh, que tranquilamente cualquiera lo puede hacer. Eso es justificado lo que es el hoy en día el costo. Me parece que es una iniciativa de política pública muy interesante para fortalecer el sector, ya que hoy en día contamos con el 60% menos de productores de lo que había antes. Hay una crisis muy grande en ese sentido, ha bajado mucho y ha subido mucho el costo de producción. Eh, también así en diferentes variedades se puede llegar a hacer, es, bueno, es el primer paso que se dio. Pero bueno, quería comentar eso, pero la pregunta concreta que quiero hacer es que sé que tenemos... O sea, tuvimos ahí muchísimas variedades de tomate que se estuvieron probando para la adaptación acá en la región. Y te quería preguntar cómo estuvo ese resultado, que, con cuántas variedades eh, han probado y cómo fue esa experiencia. Claro, eh, sí, sí de, por ahí volviendo muy breve a lo de la, sí. las flores, digamos la, las organizaciones, los floricultores plantearon una serie de demandas al, al ministerio y bueno, algunas habrán, este, bueno, lo, lo podrán contar ellos mejor, digamos, algunas fueron, fueron abordadas, fueron tomadas, digamos, obviamente que la inquietud y, la, y el compromiso de apoyar a los, a los floricultores y a la floricultura de la región. Eh, nosotros desde la estación experimental, bueno, eh, por ahí tenemos margen de maniobra para hacer algunas cosas y otras están fuera de nuestras posibilidades, pero destinamos un espacio a trabajar junto con ellos el tema de, el tema de las rosas. Y en el tema de la, del tomate, eh, yo lo dije al principio, ¿no? en una estación experimental que tiene ahora el, a fin de mes cumple 51 años, eh, tiene una historia muy rica de trabajo con, con el tomate, con cultivos este, este, muy importantes acá en la zona eh, y siempre ha, ha estado trabajando en la, en la evaluación de, de variedades, de distintas líneas. Eh, por eso hay algunas temáticas que nosotros estamos trabajando actualmente que, que vienen de un desarrollo de, de, de bastante tiempo, ¿no? lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con tomate platense, junto con la, la gente actualmente con la, con la Cátedra de Mejoramiento Genético de la Universidad de La Plata, este, y ahí hay algunas líneas de tomate de tomate platense que están en un proceso de inscripción en el INACE de un proceso de trabajo que llevó más de 10 años. Eh, y a la vez, nos hemos, hemos firmado un convenio desde el Ministerio con la Facultad de Agronomía de la UBA, eh, o sea, con dos universidades trabajamos este tema, para la evaluación de unas, eh, de unas líneas de tomate criollo, que, variedades, que, que estaban en el banco de germoplasma de la, de la universidad. Y bueno, en un trabajo conjunto, eh, estuvimos evaluando en el 2020, por eso digo, durante la pandemia la verdad es que trabajamos y mucho, eh, más de 90 líneas entre tomate eh, perita, redondo, cherry. El año pasado acotamos un poco esa, esa evaluación a, a 40 líneas y aparte ya empezamos lo que tiene que ver con de algunas que veíamos un comportamiento muy interesante, buena buena producción, sobre todo en tomates redondo y cherry, empezamos a hacer todo un proceso de multiplicación. Eh, y bueno, eso fue en, en abril pasado hicimos una jornada con los productores mostramos los resultados, anduvieron muy bien y hicimos ya entrega de algunas semillas y tenemos, bueno, el compromiso de estas, estas líneas eh, continuar trabajándolas eh, así que estamos planificando un poco lo que va a ser el verano, que va a ser un verano eh, una primavera, verano intenso en ese sentido eh, pero bueno, sí, obviamente la, la línea de de evaluación de variedades y de producción de semillas de, de tomate es algo importante, algo histórico que la Estación Experimental viene realizando. De hecho, bueno, ahora nos convocaron para fin de mes, vamos a estar desde el ministerio y, y parte del equipo de la Estación Experimental va a ir a Bragado a también a una jornada sobre estos temas, a difundir y a, a comentar lo, los resultados, compartir con la gente de, los productores de Bragado el, el tema del tomate. Maximiliano, eh, le digo Maxi, yo <ríe> me cuesta decirle sí, Maximiliano. es lo mismo, <ríe> porque es, es amigo, así que... Eh, yo el año pasado fui a Volante Año, me acuerdo que fui a, a hablar contigo y me acuerdo que me regalaste unas, unas zanahorias eh, que estaban espectaculares, según mi vieja que las cocinó. Esto se debe sí. a lo que mencionabas antes, a empezar a, a, a producir de otra manera. Eh, agroecológicamente, cómo están trabajando con el tema ese que, que siempre es un, un tema que nosotros hablamos mucho en este programa porque eh, abogamos por, por introducir y, y por que la transición agroecológica sea más, más, más rápida si quiere o, o, o que muchos productores se incorporen a esa transición. Ustedes trabajan muy definidamente con esa línea, ¿no? Sí, de, trabajamos muy definidamente con esa línea porque estamos convencidos, lo sabemos, hay resultados que lo avalan a esto de que se puede producir sobre todo lo que es horticultura acá en la zona, que es lo que nos compete a nosotros, eh, se puede trabajar de, de una manera más sana para el productor para, o para el, el, el operario que trabaja en un invernáculo, que la, trabaja en la producción sin necesidad de manipular eh, productos químicos. este Es mm, una forma de producción que no daña el ambiente, pero... Sobre todo, eso cobra más importancia en zonas periurbanas o en zonas donde la producción convive con la, con la vida, con la residencia, con gente que vive en la zona. Entonces, hay, eh, eso también nos genera un compromiso aún mayor, Y porque estamos convencidos que podemos producir alimentos eh, frescos, frutícolas, hortícolas de cercanía, sin este, necesidad de usar eh, productos químicos. Eso no solo lo decimos nosotros, lo dicen este, muchos este, espacios académicos y también lo, las organizaciones de productores que han, eh, de distinta escala, ¿no? Que, que están creciendo enormemente en la superficie que, que se trabaja de esta manera, agroecológico, orgánico, con insumos, con insumos biológicos. Este, uh -huh. Y bueno, en esa, en esa temática nosotros estamos muy comprometidos y venimos trabajando. Por un lado... Hacemos evaluación de tomate. El objetivo es evaluar el tomate, esa variedad, cómo anda, cómo produce. Bueno, pero eso nosotros lo producimos sin uso de agroquímicos también. Uh -huh. Si bien no es, el objetivo no es evaluar la, la forma de manejo, este, no utilizamos agroquímicos en eso, por ahí usamos bioinsumos, biopreparados. Eso por un lado. Pero además, si hemos considerado eh, con, eh, eh, fortalecido, o hemos, o hemos mejorado, o hemos incorporado más temáticas a todo lo que tiene que ver con... Eh, el mundo de los bioinsumos, ¿sí? insumos biológicos, eh, preparados caseros, eh, herramientas que en definitiva nos permiten eh, producir sin la necesidad de usar el químico porque bueno es una alternativa y en ese proceso de transición o de ir hacia la agroecología nos permiten eso, lo que nos llamamos la sustitución de insumos, cambiar un insumo químico por un insumo biológico. Uh -huh. eh, y bueno, en eso tenemos varias líneas abiertas Algunas de desarrollo propio, otra con las universidades Otra con el INTA, vamos, vamos trabajando Por ejemplo, insumos, bioinsumos a base de hongos A base de bacterias promotoras de crecimiento A base de, de vacunovirus, de, de virus que son muy específicos para control de plagas Pero que no generan ningún tipo de daño Hacia las personas o hacia los animales este, Los mamíferos este, entonces, bueno, esas son las, las temáticas que sí este, que incorporamos en ese sentido. ¿Y cuál es el periodo, digamos? Eh, es una pregunta muy, muy difícil de responder, pero digamos, eh, esa transición, ¿en cuánto tiempo se produce? Voy a decir, reemplazar eh, productos químicos, eh, agrotóxicos, le dicen algunos, eh, sí. yo soy uno de ellos. Eh, por insumos naturales, bioinsumos. Eh, esa transición es eh, en un año, dos años, seis meses, eh, ¿cuánto ustedes, los, los que saben, los biólogos, los agrónomos, ¿cómo, cómo, cómo lo ven eso? Depende de muchas cosas, imagino. Sí. Claro, depende mucho, porque digamos por lo, ahí lo, lo que se plantea así siempre de la agroecología, que digamos estos procesos no tienen recetas. Entonces eh, hay que ver caso por caso. Hay productores que por convicción, por necesidad, por... bueno, a veces por haber sufrido una intoxicación muy fuerte y, y el, el, el, el haber quedado, digamos, muy este, muy marcados por esa experiencia, han empezado procesos... o por, o por dificultades económicas muy marcadas, han eh, empezado procesos de transición y lo han, digamos, han, han comenzado a producir de forma agroecológica en muy poco tiempo. En muy mm. poco tiempo. A veces... Este, se toma una parcela o un sector del campo y se arranca a producir de forma agroecológica desde el vamos y hay otros, eh, otros casos donde bueno arrancan, como decía yo anteriormente por eso es importante que desde la estación experimental nos comprometamos con ese trabajo eh, arrancan con una sustitución de insumos y bueno este, dejan de aplicar un agroquímico un agrotóxico, un fitosanitario como le quieras llamar uh -huh. este, dejan de aplicar eso y van a un insumo biológico, ¿sí? un plaguicida natural o un producto este, que comercializa a lo mejor alguna empresa este, que está permitido desde dentro de la normativa orgánica. Entonces, bueno, a lo mejor sin hacer grandes cambios en su, en su forma de manejo, este, dejan de aplicar algún tipo de insumo y lo reemplazan por otro y van ganando, si se quiere, confianza en, eh, en, la, en la nueva propuesta tecnológica o en el nuevo modelo de, de manejo. Eh, bueno, algunos quedan en esa etapa y hacen una sustitución de insumos, otros van avanzando más hacia una diversificación productiva. Y ahí bueno, retomo un poco lo que vos planteabas antes con respecto a la zanahoria. Bueno, nosotros también trabajamos en la evaluación de algunas de variedades o de otros cultivos hortícolas este, que por ahí no están tan difundidos, como el cale, que se viene trabajando en una estación experimental desde hace más de cinco años, en articulación con el INTA, bueno, porque entonces eh, ofrecemos eh, o comentamos, mostramos resultados de verduras que a lo mejor no son tan este, tan comunes de producir para que los productores lo puedan incorporar en sus esquemas de diversificación de la producción e ir incorporando otros cultivos. Uh -huh. eh, hablamos siempre mucho de lo productivo, ah, Nazario, antes de darle a Nazario cortito, hablamos siempre de lo productivo y a veces nos olvidamos y que también habíamos mencionado... Hace un par de semanas hablamos con un productor de Guamini que yo estuve por allá, un productor de Tambero, y él hablaba mucho de, de, de que la agroecología no es solo la producción sana, todo eso que estamos hablando, sino otra relación con la naturaleza y con el ser humano, digamos, entre, entre eh, eh, algo más social, si se quiere. Ese compañero comentaba también sí. que lo cambió la vida, que no era lo que él había estudiado en la, en la universidad o en la facultad. Eh, lo cambió total, radicalmente la, la forma de producir y pensar, ¿no? Sí, clara, claramente, digamos, porque uno donde eh, reconoce que digamos la, la actividad hortícola, bueno, ahí Nazario y Silvio, digamos, viven de esto, digamos, son los productores, este, como cualquier otra actividad, se tiene que generar un ingreso que sea sustentable para, para poder mantener a la familia. Hoy hablaba Silvio cuántos invernáculos... Este, se necesitan para, para que una familia pueda vivir, por ejemplo, en el caso de las rosas, pero bueno, digamos, es una actividad económica, es una actividad que tiene que generar ingresos para que la gente pueda pueda vivir bien, pueda acceder a las cosas que, que, necesita, que necesita comprar, pero bueno, tampoco dejamos de estar vinculados no solo a una producción de una mercancía de intercambio, sino lo que estamos produciendo, y con la horticultura lo vemos muy clarito, es este, es alimentos. Este, entonces bueno, eso no se eso nunca lo podemos perder de vista y a veces se nos, un poco se nos diluye como decías vos Germán en esto uh -huh. de, de que hablamos de la producción y hablamos de números y de volúmenes y cuánto, cuánto producimos cuánto no cuánto cuesta, cuánto no cuesta eh, y a veces eh, dejamos de lado que estamos o digamos los que estamos vinculados a la producción desde el lugar que, que nos toque eh, estamos vinculados a la producción de alimentos y bueno el alimento no es una mercancía más eh, no es una mercancía cualquiera eh, es lo que necesitamos todo para, para poder vivir eh, entonces bueno me parece que eso es algo que la agroecología por ahí este, o, o, o, siempre está, siempre está tratando de, de recuperar ese valor ¿no? eh, uh -huh. y bueno indudablemente quienes como en cualquier otra actividad quienes este, no solamente generan un ingreso, sino que se sienten plenos con la actividad que están realizando, me parece que viven mucho mejor, ¿no? Son más felices. Sí, Maxi, eh, yo, te, yo voy a volver un poquito para atrás y te voy a preguntar, ahí te men mencionó Germán el tema de, de la zanahoria, la batata, el maíz dulce o choclo y las semillas de tomate, eh, ¿están disponibles eh, en semilla, eh, en el caso del tomate en semilla ¿O van a ser este, los plantines para, para, los, para los productores o para las organizaciones? ¿Cómo se va a tratar ese tema en el caso de que, un ejemplo, yo necesite, qué sé yo, eh, probar con una o dos variedades en un lomo, en dos lomos, eh, ese tema? Eh, ¿Lo tienen más o menos ustedes ya eh, tratado? ¿Cómo lo van a manejar ese tema? Sí, Nosotros hemos hicimos en que siempre utilizamos nuestra, por ahí nuestras redes sociales y nuestros vínculos este, para difundir las actividades que, que realizamos. Eh, nosotros hicimos una jornada a fin de abril donde mostramos los resultados del tomate y, y a, las, a los productores que participaron les entregamos semillas. Eh, en forma de semillas, eh, por lo menos lo que tenemos pensado ahora, hacer alguna multiplicación y, y después a través de los mecanismo que el, que el ministerio determina. Nosotros no trabajamos aislados sino trabajamos en un marco de red este, junto con, en este caso particular, junto con las universidades junto con la Dirección Provincial de Agricultura Familiar eh, otras instancias del ministerio eh, en las cuales articulamos y conveníamos cómo, cómo hacemos, pactamos cómo hacemos esas entregas a, la, a los productores. Pero en el caso de tomates, con semilla. Este, Lista, muy bien. Si bien nosotros hemos estado, nos hemos abocado este invierno a a mejorar muchas infraestructuras, ha debido un, un aporte muy importante del Ministerio para, para mejorar algunas cuestiones de este, edilicias que la estación experimental este, requería y una fue la mejora de la nuestra plantinera, pero en el caso de tomate va a ser por semilla muy Maxi, bien. muchas gracias, eh, sabemos estamos apurados nosotros y vos también, así que te vamos dejando. Te esperamos próximamente por acá por el estudio, así seguimos charlando todos esto, estos temas que, que siempre nos, nos convocan. Dale, sí, es un, para, para nosotros, para mí en lo particular, pero bueno, para nosotros como equipo de trabajo de la Estación Experimental y del Ministerio, es un gusto poder este, participar y charlar este, un poco con ustedes. Y sí, si podemos, la próxima la coordinamos en el piso y hacemos algo un poco más largo, no hay problema. Sí, tenemos muchísimos temas para profundizar, así que es muy necesaria la visita y así nos vemos también. Así que no me queda otro decirte que es un placer enorme escucharte y gracias. Gracias, Maxi. No, Gracias, gracias a ustedes, un abrazo a los tres. Pasa Maximiliano Pérez, eh, ingeniero... Eh. Biólogo, es biólogo. biólogo, biólogo, y director de la experimental eh, de Gorina, estación experimental, la chacra de Gorina, de la provincia del, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos con la música: tenemos el Matando cordones. La voz, la voz de, de lo que, que se no se ve. Eres. Tu herencia y tu raíz.